amigos espero que la estén pasando muy pero muy bien el día de hoy eh, quiero contarles algo antes de comenzar y es que eh, tuve una conversación con una persona eh, que de hecho no es de aquí es de colombia y en esa conversación surgió la idea ah por cierto tengo nueva cámara <ríe> puedo hacer cambios entre esta cámara bueno en fin <ríe> eh, lo que sucedió es que estaba hablando con esa persona y eh, esa persona me dijo que se sentía acosada y que constantemente le mandaban mensajes de estos grupos. Y que ella no sabía qué hacer y que por más que le decía que no, ella seguía recibiendo estos mensajes. Entonces eh, llegamos a la conclusión de que qué pasaría si le damos un poco de su propia medicina y... Pero no invitándolos a otra plataforma, sino más bien hablándoles de lo que hablamos en este canal. Entonces seleccioné un video donde hablará en resumen todo lo que he hecho en este canal. Que ese video se llama Documental Completo Omega Pro. Ahí está todo el resumen de lo que hemos hecho en este canal. Y se lo pasé en un link. Eh, ¿Cómo hicimos con esto? Pues simplemente agarramos eh, la base de datos que yo tengo de los grupos de WhatsApp, lo metí en un Excel y la, le puse algunas fórmulas de Excel para que sea más fácil, que simplemente dándole clic a el número de teléfono de la persona o a un link que me genera, me abra esa página de WhatsApp para yo nada más darle... Eh, Dale enter y ya me envía el mensaje O sea un sistema totalmente automatizado Que de hecho es el mismo sistema que yo utilizo Yo soy asesor de ventas Entonces conozco muy bien Estos sistemas y mandamos alrededor De 245 Mensajes en cuestión De 5 minutos una cosa así Ustedes van a ver esa imagen acelerada eh, Pero sí, sí se mandaron bastantes Y a lo que voy Es que vamos a ver Básicamente eh, ¿Qué fue lo que me respondieron de, estas, estas, pa, de eh, estas personas? ¿Cómo se tomaron esta información? ¿Qué pasa cuando le, les voltea la tortilla y son ellos los que reciben información que no desean? Pues eh, aquí yo tengo eh, en, mi, en mi celular Para que ustedes vean más o menos... ¿Qué fue lo que lo que respondieron o cómo se tomaron que yo les enviara un video hablándole eh, mal de Omega Pro? Pues bien, básicamente lo que me respondieron fue a ah, <ríe> lo que me respondieron fue esto. Oh. Quisiera matarlo a usted a todas sus Familia, malpado perro. Ya le voy a montar. Vaya a rebatir la gr puta de su madre, gonorrea. Puta, mal parado, sapo hijo de puta. Ya le voy a montar la perseguidora, gran hijo de puta, Y lo voy a matar, gonorrea. Lo voy a descuartizar, hijo de puta. A rebatir la gran puta de su madre, malpado. No hay manera de rebatir eso, hijo de puta. Ahí él sapo. me puso eso porque yo le puse esto. Pues ahora me salió este asesino, el hombre. Yo le puse eso No, no, no, muy buenos argumentos, excelentísimas pruebas O sea, argumentos al 100% no, no hay manera de rebatir eso, no hay manera O sea, lo único que me puso fueron insultos Y no me dio, este, ningún argumento que pudiera, este Que pudiéramos hablar como gente civilizada eh, Otra persona me puso esto Eso es puro cuento, puro cuento Yo, yo ingresé, ya llevo tres años en la compañía y... Pongan atención a esto, pongan atención a esto eh, Hay algo muy común, no sé si, si matemáticamente es posible Pero de todos los que me respondieron La gran mayoría me dice que ya llevan tres años en la compañía O sea, qué probabilidad hay de que todos los que me escriban eh, tengan tres años en la compañía o sea si sí, algunos de los que me escribieron si sí les creo pero o sea todos me ponían que ya tenían tres años en la compañía eso me suena como que es no es tan cierto muchas cosas no he metido a ninguno hay ah, todos de pura casualidad me dicen que no han metido a ninguno que ellos son solamente inversores eh, después de ver el video verdad me comentan estas cosas y algo eh, que sucedió es que mientras estaba yo eh, enviando estos mensajes, me entró una llamada y eh, pudi pudimos debatir eh, ideas, eh, qué pensaba él, qué pensaba yo. Y creo que ese video ustedes lo van a ver después de este, pero de momento nos estamos concentrando. Y algo, muy, algo que me decía él también era que él... No metía gente, que él no metía gente, que él no metía gente Pero después me cambié el argumento a que si él metía gente Él eh, le decía que era de alto riesgo y, y yo, no era que usted no metía gente <risa> O sea, las mentiras una sobre otra Ah, después de que mandé eh, el link del video Me mandaron este audio Bueno, si usted no quiere perder el tiempo Entonces, ¿qué hace escribiéndole a todo mundo? No sea egoísta, no sea egoísta me parece o sea, la mujer. que tienes, o sea, qué falta de hombría tienes Está enojada Yo creo que ni eso será La verdad usted a mí no me va a convencer, a mí me ha ido súper bien y, en, y me parece súper terrible que usted suba rating Y lo que hace es ganar plata por publicar estupideces Porque en sí, usted no tiene algo de razón de lo que dice Así que usted no me va a provocar, qué pena y yo le respondí esto. Mi amiga, yo no la quiero por ni provocar, ni hacerla cambiar de opinión. Si usted quiere seguir en Omega Pro, siga. ¿En qué momento le dije yo a usted? ¿Usted me puede mandar el audio o el texto o el mensaje donde yo le dije a usted que yo quería hacerla cambiar de, de, de opinión sobre Omega Pro? En ningún momento. Simplemente es información que yo le compartí. Si usted quiere aceptarla, la acepta Y si no, no. Así es fácil. Es muy que no tienes para nada que hacer o ponerse a, a coger números abusivamente porque eso no tiene por qué estar cogiendo contactos de otras personas que ahí se escucha usted no una persona conoce, de fondo. Ya que es que nosotros, hacemos eso, nosotros no hacemos eso así como ustedes, ah, no hacen eso. Okay, y aparte de porque... enviarle información y seguir reiterándole a la gente, o sea hay muchísima yo gente puedo que poner capturas de del, todos los que me, me han tratado en ámbito, de con personas con Entonces, moraleja del caso no sigan molestando a las personas que ya hacemos parte de Omega Pro, porque todas a las que usted le habló, ya hacemos parte ya estamos en el negocio, ya estamos teniendo resultados busque que... algo, mejor que hacer ahí se escucha cosa, alguien de fondo, no de sé si hablar, es la mamá José, o algo país de viajes turísticos, que también creo que eso les va, con eso les va muy bien a los youtubers y yo le respondo, porque ella me refutaba que yo lo hacía por ganar dinero y que yo no sé qué y que era simplemente para ganar rating, entonces yo le respondí esto si sí, vieras que me va muy bien subiendo contenido sobre Omega Pro, principalmente porque nadie en YouTube se atreve a hablar las cosas que yo hablo y siempre tiene que haber una, una persona que sea la primera que hable sobre que diga las verdades sin pelos en la, la, la primera, lengua pero en y el calor del y momento si estoy monetizando <ríe> y estoy ganando dinero de las visualizaciones pues qué bien no porque los videos no se hacen solos y llevan un tiempo de investigación un tiempo de edición y lleva un trabajo detrás que pues si va recompensado pues pues pues qué bien imagínense que qué buen negocio que aparte de estar informando a la gente que realmente quiere captar esa información eh, Yo esté ganando dinero sin invertir, sin arriesgar En realidad eh, lo que gano es pues, cualquier cosa redondo, pero no cree <risa> Y de hecho si usted quiere seguir discutiendo del tema Y si usted quiere seguir hablando del tema Hagamos una cosa, le doy micrófono abierto en mi canal Hacemos un debate, usted expone su punto y yo expongo mi punto y este lo hablamos de manera seria, no aquí por mensajitos ni por audio, sino que de manera pública. Si usted dice que usted tiene la razón y todo eso, pues hagamos un debate, micrófono abierto los dos y usted me dice. Porque usted es la que dice que no tiene tiempo para estar hablando esto y que aquí que allá y aquí sí. Y ahí vienen qué, hasta aquí llegaron los mensajes. Algo muy común es que ellos se enojan, que ellos defienden la compañía como si se tratara de que les están insultando su religión, les están insultando un familiar, eh, pero al final, eh, cuando yo les, les, les invito a micrófono abierto a un debate, que hablemos las cosas de manera pacífica, siempre poniendo el respeto de primero, hasta ahí llegó la conversación. Siempre eh, se echan para atrás. De hecho, les voy a decir algo. En, en los comentarios de, de mis videos... Hay gente que me ha llamado a debate. Que si no tengo los pantalones y yo... Entonces les paso mi número de teléfono... Coordinemos la fecha, la hora... Y adivinen qué. Hasta el momento... Ni uno solo me ha... Eh, me ha escrito... De que... Eh, de, que de que así es que hagamos el debate... Y, y no sé si es que les da miedo no sé si es que en realidad hablan por hablar o no saben realmente de, en qué compañía están metidos y por eso les da miedo hacer un debate porque no tienen los suficientes argumentos no sé en realidad eh, de qué se trata esto, pero vamos a ver otro mensaje eh, aquí hay bueno Aquí hay una cantidad infinita de audios y mensajes que yo podría llamar a esta persona que estábamos hablando, eh, yo le puse, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que fueron engañados, una frase muy popular que yo utilizo que es de Mark Twain y me responde esto, Mira, una pregunta, usted tiene plata metida en la compañía o no, si tiene plata preocupe, si no... Sufrir, ¿listo? y esto es algo de que también me dicen mucho que si yo tengo plata metida en la compañía todos me preguntaban lo mismo de hecho en algún punto uno me puso este le puedo hacer una pregunta y yo le puse eh, claro tienes tres opciones, pregunta con sabiduría, opción A, estoy en Omega Pro, opción B, alguna vez he, he dejado de recibir dinero de Omega Pro, opción C ¿Para qué otra compañía de trabajo que quiero desprestigiar a Omega Pro? Porque son las tres preguntas que me, me hicieron que todos todo me lo hacían y yo ya me las sabía de memoria. Entonces él me puso opción C y opción A. Que es, estoy en Omega Pro. ¿Y para qué otra compañía de trabajo que quiero desprestigiar a, a Omega Pro? A lo que yo le puse que no y que a ninguna. No pertenezco a ninguna compañía. Por aquí había un mensaje por aquí había un mensaje muy, un audio muy bueno en el que en el que hablábamos de este tema esta señora me decía a mí que es que yo estoy en otra compañía pero la verdad no lo encuentro es que son tantos de verdad de verdad no, no estoy mintiendo vean la cantidad la cantidad de mensajes, todos estos son mensajes que mandé ayer y respuestas que me enviaron y no, la verdad no, no, no, no lo veo, pero eh, muchachos, este, este video lo hago con el fin número uno, no de burlarme, no de eh, menospreciar a estas personas porque al fin y al cabo, eh, lo que sucede aquí es que estas personas tienen... Eh, están tan engañadas que ellas quieren convencerse. Ellas quieren convencerse de que... De que ellos no están en, en... De que ellos no están en una compañía fraudulenta. Entonces sueltan todos estos argumentos no para convencer a los demás de que no están en una compañía fraudulenta, sino de, a, para convencerse a sí mismos. Pero, muchachos, eso fue todo por el video del día de hoy. Para no hacerlo muy largo, podría seguir y hacer 3, 4 videos de todo lo que me respondieron. Pero creo que con esto es suficiente. Y mañana sí vamos a ver el video completo de, eh, de la llamada telefónica que surgió a raíz de yo mandar estos, estos mensajes. Eh, entonces, muchachos, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.